Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepyintora, Pintora. Lola a todos Seguimos con Pokémon Luna Luzlock Y antes de empezar recordamos que estábamos en esta ruta eh, Y que tocaba Pokémon de ruta, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar quiero recordarles que Tengo un sorteo del juego del Pokémon solo, Pokémon Luna Para cuando se llegue a los mil suscriptores Este sorteo está aquí arriba, en el botón de la derecha Arriba donde dice información Pues nada Vamos a empezar con el Pokémon de ruta Venga, vamos a ver qué Pokémon nos toca de ruta Y es soy... un... Phantom Ups, hoy <ríe> Vale, pero no puedo usar el faso portazo Y eso suena es impresionante, me lo cargo Al no, final no me lo puedo cargar, ¿verdad? No, no, no, no. Bien. Y. y, y, y... Bolsa, ¿no? Vamos a intentar capturarlo. Con una Super Bowl. A ver si entra. Uno. Dos. Tres. Bien, bien, bien, bien, Vamos a buscarle nombre a este señor, a este señor Phantom. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, vale, venga. Phantom Se puede convertir en un Treverant Está muy, muy bien, ¿eh? Ponemos un nombre Vale No sé si es un chico o una chica Pero creo que es un chico Es Raegas Ok Raegas Tienes un Phantom Guiarlo a la caja Claro que lo pienso, decido si hay fantasma planta. Ya existía. El tipo. Mm. Venga, vamos por aquí. Mira. Ahí hay Linda Ever. Team School. Devolver ese Pokémon. Ah, es una chica. Team School, devolver ese Pokémon. Slow. No me, me comas la cabeza o no saldrás de una pieza. Eso, aquí vendemos Pokémon de tapi de, de tapadillo, y así nos, nos forramos. Somos los amos. Si lo queréis recuperar, un combate hay que librar. Slow. Arregla este desastre. ¿Tienes idea de lo que, de de lo que diría la presidenta? U usted siempre con, una con la boquilla por delante, pero a la hora de la verdad nunca da un palo al agua. Claro, pero claro que, me, que no me muevo, que no muevo un dedo. Para algo soy el último baluarte de la Fundación Aether. ¿Qué ocurriría si la fundación, de, con la fundación, si me pasara algo, combatiendo con esos, con estos dos más tuerzos? más tuerzos qué palabra más rara. Vaya, aquí aparece un entrenador, la mar de prometedor. Enfréntate a estos fortallones y te, y te cubriré de, hon de honores. Mm, combate doble. ¿Estás preparado para para pillar el cacho? Me da igual que seas muchacha o muchacho. Qué poetas los del tienes school. Son tan tan poetas tan buenos. Venga. Combate uno contra uno. Kate. Me Anto. Vamos a usar directamente un poder Z. Mega... Megaton Floral. A veces digo una, un nombre diferente, pero bueno. Venga, usa tu poder Z. Megaton Floral. Y se erraticate a la porra. corita al 31, Ani al 30 Eh, tío, eso no mola ¿Qué vas a decirme tú lo que mola o lo que no mola? Anda Pringao Una derrota patética y de precisión milimétrica Además este Pokémon no nos sirve para nada, ahí lo tenéis pensando mucho de él Venga Menos mal Slow Gracias, chico Sí, sí, sí, sí Estás realizando el recorrido insular, ¿verdad? Eres un entrenador fabuloso Me has impresionado sobremanera, jovencito Es por eso que quiero mostrarte algo tan fabuloso como tú Pero antes debes superar la gran prueba de Akala Luego acércate hasta el resort Hanohano Y te llevaré hasta un lugar increíble me ha salvado. Muchas gracias, de verdad. Me alegro de que estuvieras por aquí cerca. Mucha suerte con tu recorrido insular. Bueno. Me han halagado bastante. Eh, vamos a poner a... A Carlita, a la primera. Por aquí quería una Pokémon. Afuera, atacala esto que me lleva a otro lado Afuera de acá no significa que ahí puedo capturar algo <risa> Vamos a ir por aquí, que aquí hay un objeto Hiperpulsión Chacho, otra vez ¿Ya para qué? A ver qué Pokémon había más aquí Otro Phantom a ver, Esto está plagado de Phantom Venga Carla, ya que estamos tengo un quemazo ahí. Venga, puño fuego, pavéslo. Pavéslo, pavéslo. Ahí está el puño fuego. Que se revienta, que revienta ese phantom. Venga. Pues nada. Entonces, afuera de, de Akala, por ende, nuevo Pokémon, ¿no? Venga, nos ponemos, yo que sé, aquí mismo. Vamos a poner nuevo Pokémon de ruta. Que puede ser un qué, un qué, un qué. Un nosepad. Bueno. Tipo roca. Eh... Me está volviendo a fallar. O sea. Ahora. Niebla clara. Lo llevas claro, no sepas. Nah, esto no le... Onda trueno. Me lo va a aparecer aquí, hijo. Pu bueno, vamos a seguir utilizando nie niebla clara. Onda trueno. Sí. Lo que me está dando un poco de carga es que además donde trueno también sepa algo de tipo eléctrico y me coja mi anto y me lo, me lo reviente. No sepas, pidió ayuda. Por cierto, ¿es hembra o macho? No lo he mirado. Es hembra. <ríe> vamos a cargarnos el nospad hembra. Eh, venga, vamos a... A sacar a... ¡Ah, a a a a, a, a Anto. mierda mierda ah, pues lo aguanta ah, ah, un ah, qué cosa no a contra Nospa? no no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no te los cargues, no te los cargues, no te los cargues, eso. Uff, qué miedo. <risa> Lo esquivaste, muy bien, Anto. Así se hace. Eh... Faso al portazo contra Nospad. Hijo de perra Hijo de perra Bueno, voy a hacer una cosa Que creo que no va a funcionar, pero por si acaso Como está dormido, vamos a usar una pokeball Así como que no quiere la cosa <ríe> Una Dos Tres LOL <risa> Qué bueno Qué bueno Pero flipo un poco en colores Pero qué bueno eh Pues yo que sé, sí, vamos a poner un Mota Nosepad Que se podría llamar Eh uh, no Vale, suco fuego, pero vamos a dejarlo solamente como suco, me gustó el nombre la verdad, suco, suco fuego, señor del fuego, suco fuego, venga, correcto, enviarlo a la caja, y ya está, vamos a, a cuidar un poquito tanto. Y seguimos por la zona. A ver qué más podemos encontrar. Un pescador. Una pokeball. Chupavidas. Toma ahí. A ver, pescador. A ver, con pescador no ponemos, no ponemos a, Mar, a Carla adelante. No, no, no, no. no Metemos a Anto otra vez. Contra el pescador, venga. Dice, ¿qué piensas? ¿Que puedes pescar algo? Pues lanzar al suelo. ¿Qué piensas que puede ganar? Pues lucha contra mí. Es decir, Está diciendo que vas a perder directamente, ¿no? Pescador Fermín te desafía. Oye, Fermín. Ay, qué nostalgia. Venga, hoja afilada. Ya va siendo hora de que Anto aprenda ataques más fuertes, ¿no? Está siendo un son ataques un poco débiles ya, para cómo estamos en el... en la aventura. ¿Sacará de Pues no, <ríe> sigue con Anto, anda. Dios, impone, ¿eh? Pues más te va a imponer, imponer mi ataque Z, hijo mío. Que ataca con 100 de potencia. Y gracias al ataque Z. Venga. Yo digo que sí que se lo carga un golpe, que no se va a quedar ni con un, ni con un PS de vida. Coño. Golpe. Ups, ups, ups. No, no, no, señor. Esto no puede ser así. Os afilada. No. No. De Anto, otro más, porfa. ¡Yuhu! Uf. uf. Uf. Madre mía Antal 33 Y aprender ataque furia A ver Fíjense lo que hace ataque furia, vale Cornea, el objetivo de 2 a 5 veces Una potencia de 15 ¿Qué dice? Esto no es, un... no es un ataque para aprender a este nivel no, no, no. Conservar los movimientos antiguos. No merece la pena. Carla al el 30. Él igual al 30. Estímulo. Vamos a ver qué hace es estímulo. Dice: Hace el doble de daño a objetivos paralizados. Pero también cura la parálisis. Eh... Déjalo. Prefiero que no lo aprenda. Conservar los movimientos antiguos. Ojalá pudiese ganar con tan solo pensarlo. Pues sí Pues tal y como están las cosas Yo me voy a ir un momentito al centro Pokémon A curar a los Pokés Y enseguida estamos aquí Bueno, ya están todos curados Vamos a proseguir Un Karatequita Venga Hola sí. Bueno, días por la mañana, resumiendo Buenas Vale, vale. Cualquiera te dice nada, eh Lo que tú, tú digas? Karateca Lucio te desafía con Juan Pokémon. Y es un Harry llamado. Yo tengo a ver, Rocío. A ver. Rocío. Poder Z. Y este Vortice Avisal va a ser de 160. En vez de este hidrovórtice avisal que es de 120. Por cierto. ¡No! Mierda, no lo quería hacer. Quería comprobar solamente el... lo que hacía. Vaya manera de desperdiciar un ataque Z. Por Dios. Vaya manera de desperdiciar un ataque Z. Ay Dios, en fin eh, Vamos a usar buceo Se ha ocultado bajo el agua <risa> Bajo un charquito que hizo ella, ¿no? Porque es otra cosa Bueno, al menos me recupero mientras estoy debajo del agua Venga Aceptamos pulpo Bien Uy Bueno Bueno Pirotecnia, creo que es más fuerte ahora mismo 70, puño fuego 75 Y 50 Pero tiene menos defensa especial que defensa Pero tiene más ataque que, def que ataque especial <risa> Venga Puño fuego Ahí está Rocío al 31 Dice, he perdido y me voy a dar el piro. Respuesta, hasta luego. Qué entrenador más raro. <ríe> eh, por aquí no hay objetos. Por aquí puede ser que sí hay alguno. Eh... Uy, una cerdo de cigarra. Bien. Bien, bien, bien. bien. Eh, Pokémon. Vamos a meter a Annie a la primera. Sí, sé que a lo mejor pierdo mucho tiempo reordenando. Pero no me gusta. Eh, prefiero utilizar uh, más Pokémon en cada ocasión. Vale. Uh, vale. <ríe> ¿Volvemos a donde estábamos? Vale, ya estoy otra vez. Así no perdemos tanto tiempo. y... y, y, y... Empieza el recorrido. Bueno, el, el combate contra la Capitana. No. No. No, por favor. Dice, así que tú... Eres. perdón, así que tú eres el pero así que tú eres el incordio del que hablaba Gladio. Puf, salta a la vista que eres un pringao. Yo soy Francine. Para mi gente del Teen School, yo soy como una hermana mayor. <ríe> como como Dakota, la de hermana mayor, igualita. Ya te habrás dado cuenta de que los pobres no tienen muchas luces. Y por eso mismo tengo que asegurarme de que no hagan el ganso más de la cuenta. Pero tú no, no paras de buscar bulla con ellos y ya me está tocando las narices. No, no he puesto voz de muy chunga, ¿no? Pero la tía es chunga, ¿eh? Una chunga. Comandante de Skull, Francine, te desafía y tiene dos Pokémon. Es casi como una capitana. golpa Veneno Volador, Annie. Bicho, Hada. O sea, tiene las de perder, pero a máximo poder. Eh, veneno Volador. Mm, Carla Sí, porque da corita No tiene mucho que hacer Venga, Carla Vamos a meter a Carla Ya está confuso Bueno Ya me está confundiendo el Pokémon Muy mal Goldback de caca pulsamos el botón el L A ver hecatombe pepírica se está pasando el L por el forro ¿vale? Dice L más A para información pulso la L ¿Y no? ¿O ¿Será porque está confuso? Ni idea Sí, pero va a usar el ataque, el, el ataque Venga, me da igual La verdad que me está haciendo Unas cosas súper raras la Nintendo Y no sé, esto puede ser? cartón de piricán? Ese golpe ha caído. Y a ver, ¿qué me sacas ahora? Un salandit. Veneno fuego. Veneno fuego. No tengo nada contra veneno, no tengo psíquico. Y este está, este está ahora mismo bastante pachucho. No puedo volver a utilizar el ataque Z. Así que. Vamos a sacar a Eliwurst. Para que use sorpresa. Un Saladit Hembra. O sea, este puede evolucionar. Sorpresa. Y ahora. ¿Ves? No me está funcionando la L Left Mierda Me envenenó Bien Oye, tampoco, te, tampoco fue Que fuera fatal, ¿no? Meh Pues nada Ya le quité el envenenamiento Y fuera ¡Uf! No está mal para un pringao. Pero vuelve a meterte con alguien del team School y te encontrarás... Te acordarás de mi cara. ¿Te enteras? Venga, chunga. Bueno, vamos a ir guardando. Porque el siguiente combate va a estar chungo, chungo, pelado. A ver, el botón L no me está funcionando, ¿vale? Así que, ¿cómo puedo ver los ataques? ¿Cómo será? El ataque Z, en fin. Pokémon, vamos a reorganizarlo un poquito porque va a tocar contra... Contra Mayla. Seguramente que Anto va a ser el principal. Pero, pero, pero, pero vamos a meter a... A Annie. Así, lo dejamos así, tal cual. Venga. Que sea lo que Dios quiera. Vamos contra Mayla. Ruinas de la vida. Para aquí no habrá objetos, ¿no? Ahí está la cajuna. pintora Como Laila se había per perdido otra vez, la he traído conmigo. Como Lilia, se había perdido otra vez, la he traído conmigo. No podía encontrar el camino hasta el hotel Arrullo del Mar Por lo visto, había tomado un desvío Para evitar toparse con los Con los de Teen School Bueno, yo me voy Royal, el enmascarado Está organizando un combate Y no me voy a, voy a perdérmelo Porque es tu marido Royal, el enmascarado ¿Qué cara pensáis que tendrá? ¿Qué ocultará abajo de esa máscara? Adiós, Pimpinela. Y, de, y pega la huerta. He venido hasta aquí por nebulilla. Aunque más bien ha sido Pimpinela la que nos ha traído. <ríe> Como puedes ver, si hubiese tenido que venir sola, yo sola, habría acabado perdida. Ay, antes que nada, deja que cuida a tu pobre Pokémon. Menos mal. <ríe> Dentro de las ruinas se oculta Tapulele, el espíritu guardián de la Kala. Jo, En Melemele estabas igual, deseando ir a las ruinas de la guerra. Me pregunto por qué te interesan tanto las ruinas. ¿Por qué? Tanto empeño por encontrarte con los espíritus guardianes. No quiero ni imaginar qué habría pasado si no hubiese desaparecido por ahí de pintora. ¿Mm? Dios. ¡Ahí está, Mayla! ¡Anda! ¿Vosotros sois los que, los que llegasteis a la isla junto a Kukui, no? Sí, yo me llamo Lilia y soy la ayudante del profesor Kukui y este es el inventora. Tenéis que disculparme, queridos, cuando fui a daros la bienvenida al embarcadero se me olvidó preguntaros vuestros nombres. Vení de camino a las ruinas a darle un buen repasillo para tener... Tener contento a Tapulele. Muchas gracias por interesarte por la gente y los Pokémon de Alola, Pintora. Eh. Lidia, ¿por qué te vas? Por qué te vas. Bueno, Rikura, ya sé que has pasado las pruebas de los tres capitanes de Akala. Buen trabajo. Ahora vamos. Veamos si sabes hacerlo igual de bien cuando se trata de una gran prueba. De la gran prueba de, la ca de una Cajuna ¿Listos para afrontar el combate más duro de Akala? Ahora mismo no <ríe> Bien, no me gustaría ganar Solo porque no te habías, no te habías preparado debidamente mm, Menos mal Pues mira Lo vamos a guardar Y mira lo que le digo Que será en el siguiente capítulo <ríe> Hasta ahora Hasta el siguiente capítulo Adiós, alola a todos